El fenómeno del niño llegará esta temporada de huracanes 2023, según los científicos de la Organización Oceánica y Atmosférica, estamos saliendo del fenómeno de la niña porque las aguas del Pacífico este se están calentando cada vez más. El pronóstico más reciente sugiere que estaremos en condiciones neutrales en los meses de junio hasta agosto y después de septiembre llegará el fenómeno del niño. Si esto ocurre pueden llegar más ciclones tropicales al occidente de México y Estados Unidos, debido al calentamiento de las aguas del Océano Pacífico. En Centroamérica y el Caribe se formarán tormenta tropicales en los meses de mayo a agosto pero después disminuirán y se producirán grandes sequías de cumplirse el pronóstico de los expertos. Cada año debemos prepararnos para la temporada de huracanes ya que a las aguas estar tan cálidas los huracanes se fortalecen rápidamente causan muchos daños a los países de América. Se pronostica un regreso a condiciones su casi normales para el Pacífico Ecuatorial Central y Oriental, y generalmente se pronostican temperaturas de la superficie del mar más cálidas que el promedio en otras regiones oceánicas. Esto contribuye a la predicción generalizada de temperaturas superiores a lo normal en áreas terrestres. Aunque la niña está llegando a su fin, es probable que veamos impactos latentes durante algún tiempo y, por lo tanto, algunos de los impactos canónicos de lluvia de la niña aún pueden continuar. Los impactos persistentes de la niña de varios años se deben básicamente a su larga duración y anomalía de circulación continua, que son diferentes del evento de la niña de un solo pico. El niño y la niña son los principales, pero no los únicos, impulsores del sistema climático de la Tierra. El cambio en la temperatura de la superficie del mar asociado con los eventos senos altera los patrones climáticos a nivel global. Las señales más contundentes suelen ocurrir en las regiones limítrofes con el Pacífico de forma que el continente americano o zonas de Oceanía o el sudeste asiático son las que más notan el impacto. Se espera que para este 2023, su presencia durante la segunda mitad de año pueda generar un buen número de anomalías climáticas. La NOAA ya ha anunciado que la probabilidad de que eso ocurra es a día de hoy un 66% pero seguramente aumentará con el paso de los meses. El calentamiento de las aguas ecuatoriales del océano más grande del mundo, el Pacífico, a partir de verano implica que a nivel global haya un aporte extra de energía. Las diferencias de temperatura, presión atmosférica y lluvias entre las costas sudamericanas y las asiáticas del Océano Pacífico no se deben a un cambio en los patrones de dirección de los vientos, sino a la dirección este-oeste de las corrientes marinas en la zona intertropical. Ello significa que no son los alicios los que ocasionan el apilamiento de aguas cálidas en el Pacífico Occidental, sino las aguas cálidas de la corriente ecuatorial, que transportan una enorme cantidad de energía hacia el oeste, las que ocasionan el calentamiento de la atmósfera en las zonas ya próximas al continente asiático, como se puede comprobar por los fenómenos de meteorología tropical.